La Sociedad de Padres, Madres y Amigos de la Escuela María Modesta Cruz de la Comunidad Cueva denunció las precariedades que presenta dicho centro educativo. A los niños de aquí, un jardinero, mire cómo te sepate, eh, eh, las, las conserje también, mire, aquí se limpia cada, cada, cada mes, ¿verdad? Queremos más comodidad para los niños que, que estudian aquí en este centro. Tengo cuatro niños en cargo que tienen que comer. No vamos a aceptar en ningún momento de que tengan los niños aquí de que porque los, los profesores tienen que cumplir horarios que estén hasta las 3 de la tarde sin comer y ningún padre de familia está preparado tampoco para venir a traerle comida a un niño aquí en la escuela, que no es justo porque son, eh, quedan, eh, todos quedamos distantes de la escuela. Algunos, a excepción de algunos que viven cerca, lo demás es difícil por el transporte y por la distancia. En <tose> su noticiero regional, Robinson Polanco.